Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, sé que siempre digo que estoy muy contento por recibir a mis amigos, pero ahora estoy muy contento. Genuinamente, <risa> no a decir. Porque Norma Layón sí me cumplió y me mandó al guapo Horacio Cano. <risa> Mira, usted no sabe, bravo. verlo con esos programas de televisión Ajá. de los, sí, de los, sí, los ¿no? de, Te descuidas ¿no? hasta tus cinco puntos de, ocho, otro, rollo de, de, de cinco. otro rollo. Y ahí la gente sentada, o sea, ya está. Ya está, se suscribe para pedir eh, venir a, a este, acá en la central. Para sí. para, ah, ya, hacer, ya. Ya. ya decía yo, ya decía yo, ¿por qué está todo tan húmedo el suelo? Pues si yo está chorreando, porque está nuestro buen amigo Nación. Gracias, mi normita Mayón, reina chola ya vi que sí cumple. ¿Y quién es ese muchacho? Cuéntanos, ¿quién es? ¿Quién es este muchacho? Pues mira, <risa> nomás con verlo chido". Ah, <risa> Pero eso no yo, A usted si le importa quién es Yo nomás con verlo <risa> <risa> Bueno Tiene un cargo público es, es eh, Bueno, en San Martín Texmelucan Es el síndico municipal Está encargado de Pues muchos temas Pues lo que, lo que hace y debe hacer un síndico municipal Ajá. ¿Qué es lo que hace y debe de hacer un municipal? <risa> Digo, para aquellos que estén despistados, digamos, ¿sí? Para sí, aquellos que no, nada se van con la percha, dijera yo. Con nada, la percha, con la, la barba. Sea, el, el, el síndico es el representante legal del, del ayuntamiento. Es ¿no? el abogado del pueblo, ¿no? Decían por ahí. Dicen, en, dicen por ahí que, que es como el abogado del pueblo, incluso sus raíces históricas y, y, y demás en, en cómo se. La historia del ayuntamiento, pues es. De, de esa defensoría del, de, los, de la burguesía de, del pueblo, porque acuérdense que antes pues, el ayuntamiento estaba conformado por gente que designaba el rey, ah, claro. que designaba la corona, eh, ya sea aquí en la Nueva España o en, o en España, los regidores y corregidores eran, eran designados por la corona y eran, era el síndico la figura del síndico, digamos, la elegida del pueblo y por eso ese, ese, ese mote de, abogado del abogado del pueblo, pueblo, porque veía por los intereses del pueblo, dentro de la sesión de Cabildo o dentro del ayuntamiento donde se defendían eh, o donde se pues, se platica y se y se rige el acto, el, el, las decisiones más importantes de cualquier ciudad o sea, les toca, es? les toca hacer parito con los vecinos, exactamente para que los regidores no se pasen de chorizo y así está en las atribuciones es y, y por ejemplo, algo ilegal algo injusto, eh, pues pues lo tienes que señalar, tienes que levantar la voz y pues de repente muchos síndicos, porque si sí hay un montón de trabajo, pues nos quedamos en nuestra oficina y estás mucho tiempo en nuestra oficina revisando las demandas, porque pues eres el abogado de la ciudad y estás viendo todos los temas, todas las demandas, denuncias que interpones y que recibes. Y que también sustancias, por ejemplo, entre vecinos, que se llegan y se pelean y que la, y hay, hay un montón de anécdotas que... O sea, te toca ver el interés público de la ciudad dentro de lo legal. Dentro de la Y Jonadab es? estaba así sí. en la baba. Viejo sabroso. <risa> y sabía, estaba así como. Piensa algo inteligente. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. <risa> como Sarigüeya. Fíjate que no estás muerto. Bueno, es fíjate que estás no, muerto. Nada, ves, es que estaba viendo a Lauracio y digo: Lo primero que pensé. Es <risa> bueno es inteligente es un buen es de esos funcionarios que funcionan porque sabemos no también que nuestra amiga Norma Yo que ya estuvo acá sí. perdón por el tiradero Normita eh okay, <risa> híjole. cómo cómo la agarramos de bajada y nos agarró de bajada pero Norma Yo estaba muy contenta porque realmente ella presume un equipo joven dentro sí, del de ayuntamiento de, ajá, de San Martín de resultados y tú eres parte de ese equipo pues Dice, sí, no, solo yo soy el... Agradecemos a Siempre muy agradecido con Norma de, de invitarnos a formar parte del equipo hace cinco años Que, que estamos ahí en San Martín Creo que somos un gran equipo, un, un grupo de personas muy apasionadas por lo que hacemos Muy entregadas al servicio público Creo que todos y todas los que estamos ahí cercanos, y los, eh, ya sea en el gabinete o algunos de los que tenemos la oportunidad de estar en el Ayuntamiento como, como parte del Cabildo, pues tenemos una pasión por lo que hacemos, ¿no? Y lo, sé, y lo intentamos hacer de la mejor forma, uh -huh. que es pues, lo tarea por lo que en algún momento la gente votó por nosotros, ¿no? Este, que, que eso es un orgullo, pero también una responsabilidad que tenemos. Que aparte, me, algo que platicamos y que, que, que también salió en esa conversación fue que se cambió el rostro de San Martín. Ahora sí, dejó de ser San Ranchín y ahora sí es San Martín Tex ¿no? Y ya hay mucha gente orgullosa que ha, han modificado varios temas, digo, el Tianguis, ¿no? O sea. Y tantas más, ¿no? Pues que eran cuatro días de Tianguis. A mí me tocó ir a, mí me tocaba ir a San Martín. O sea, ¿eso era, era día de San Martín y todos los demás <risa> <risa> del siempre, año Tianguis. Siempre, siempre he estado muy ligado a San Martín por X o Y en, uh -huh. en, en, en mi vida, independientemente ser, de ser, ser nómada y estar y siempre estar en muchas ciudades de la República. Pero en San Martín siempre, siempre he tenido trabajo o he tenido que ir por tema de trabajo o esto, quedarme algún tiempo, en otros momentos de, la, de, de, mi, de mi vida hiciera si cuatro días de Tianis o sea, era de, de, de viernes a, a martes y, y es un secuestro de la ciudad y toda la ciudad secuestrada hoy tenemos de lunes a martes fíjate que esta esta percepción de seguridad o de inseguridad en San Martín, y voy a poner ejemplos, sin aludir pues ahí siento si, si alguna otra ciudad se ve aludida, pero a lo mejor creo que hay, hay ciudades en la zona metropolitana de Puebla que son, y yo creo que la mayoría de las ciudades son mucho más inseguras que San Martín Texbaluca uh -huh, uh -huh. creo que ese y, y lo que bueno, tenemos y lo que <risa> San Andrés tenemos que hablar con <risa> saludos a mí, <risa> <risa> este, es el amigo, nuestro amigo. <risa> nuestro amigo es nuestro pero amigo. Este, creo que lo que tenemos que, que decir como Texbaluquenses ya como, como dejar de presumir, porque luego de presunción yo vivo en San Martín y, y es peligrosísimo, ¿eh? Yo, yo vivo ahí, ¿eh? Yo vivo ahí, es peligrosísimo vivir ahí. Como macho, muchacho, miren cómo soporto oye, la inseguridad. Hemos escuchado a alguien en San Andrés en Coronel uh -huh. decir, oye, yo vivo, en, y vaya que, y ahora sí que no te puedo... Este, yo venir. lo digo en Balcones del Sur, mi barrio me respalda. Es, no. es, es un tema que, que tenemos que, que, que decir... Que no está Sanatín, bien Que ha cambiado, ya Ajá. las cosas han cambiado Ya no es como en 2018, ya, ya no es como en 2017 Como en 2016 Que le lloraba que el era. presidente a los, a los te, hoy hoy si tenemos, Hoy podemos tener muchos problemas Y todas, todos los municipios tienen los mismos problemas Porque luego ya ahorita están los sabios Que quieren un puesto de elección popular Y dicen, es que el problema de esta ciudad Es la seguridad Y en segundo lugar La obra pública, falta luminaria ah. Oigan eso les puedo decir a mis amigos de Coronango, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, y se van a convencer que es lo mismo. No necesito hacer estudios, ni hacer recorridos, ni. Hacer recorridos para escuchar, para platicar con la gente, para, para ver las necesidades exactas, para bueno, aquí si sí hace falta iluminar, quizás. Y, pero las necesidades son las mismas. Y las son las mismas en todo el país, y hasta yo digo que hasta en Latinoamérica. Sí, por es, seguridad, obras públicas, servicios públicos y desarrollo económico. no. no ya las soluciones son distintas De acuerdo al contexto en el que estés Al contexto económico, social, político Y de y de este y, y por ejemplo geográfico Que puedas tener Que en San Martín se va a solucionar de una forma Que en Cholula se va a solucionar de otra forma En Ciudad de Puebla se va a solucionar de otra forma Con distintos recursos Distinto presupuesto Distinta capacidad de infraestructura Pero, No tienes si no que ser ¿verdad? un mega sabio ¿no? Para Ahora voy a claro. a la tía Mundi está ya <risa> Oye es que a mí me toca temas, me tocan temas no, de seguridad y ya Ya hasta quiero votar por él, ah no, no, ¿verdad? No, aquí no estamos pidiendo el voto a nada. No, no, no. No, no pero es una plática normal, es una formal. Plática. Para conocer a nuestro amigo Horacio pero y ya, todo lo que está haciendo San Martín. Pero ya nos dijiste todo. ¿Te ha gustado sí. que te voten? Pues ya, ya nos votaron en dos mil qué Porque vino a la planilla. Venía, va, además. Y tuve el, el, el honor de acompañar a Norma, porque si se acuerdan, cuando votas votas, votas por síndico o sea, y, y presidente, ¿no? entonces este, ahora sí tuve, ¿no? que fui votado en, en, en, la, en la boleta, y pues bueno, uno siempre aspira ¿no? a, que, a volver a, a estar en la boleta. Bueno, pero ustedes volvieron y ganaron. Vol, volvimos y, y, y se ganó, desde las únicas creo que la única... De Morena, que es relecta. Re ah, claro. Norma, creo que es la, es la única no, que. De... No, pero ella es de PT, es PT. ella fue por PT. Ah, mi Angie fue de Nuestra, PT. Nuestra uh -huh. mi Angélica, es de PT, es uh -huh. sí de PT. Pero por Morena la única fue... Ah, tienes razón, porque a mi Claudita le fue remar. Y luego Karina. A la Karina Pérez Popocha. también, pues sí, terminó. Ah, terminó. Besotes. eso. Yo te quiero, mija. Ah, sí, yo la quieres? Ay, mira, fuera de cámara dice otra cosa, ¿eh? No, oh, sí ah, Hasta rato. Rato se puso vuelo. No, porque además me la encontré en los 500 días De la comida del de sí. gobernador Sergio Salomón Ay, Ese día a... quiso todo o sea, hasta Oye, ya, oye Salomón. ya lleva 500 días Yo no, no sé que eran 100 Eran 100 Entonces, días 100 ¿no? días, perdón 100 días O sea, ese día yo la daba a todos pero, eh. bueno, ese No ese se son, sientan son especiales Que se han sentido como 500, como verdad, 500 ¿no? Sí, un, un poco Sí, lo decimos Pero el asunto es sé que <ríe> San Martín sí está cambiando mucho Les está yendo bastante bien Los eligieron ¿Qué retos quedan? Porque todavía les queda un ratito de administración Pues estamos a la mitad Casi de la administración De la segunda parte de, de Normal Avion De la segunda temporada de Normal <risa> ¿Varios sobrevivieron <risa> la segunda <risa> temporada? So sobrevivimos la segunda temporada y, y creo que... Y Norma de seguro está como la, la Big Sister, ¿no? Eh, tú te vas de la casa. <risa> como, como Verónica Castro. No te da, la, la, de la, la pincha. La, la Big Sister. Fíjate que, que vienen cosas muy padres. Hay, hay cosas, hay proyectos muy padres. Está, tenemos este programa del municipio en tu escuela. Que es un acercamiento. Estamos recorriendo todas las escuelas de San Martín. va a ser imposible que la recorramos un año, pero la meta es... ¿Cuántas son? Son más de 270 escuelas, entre preescolares, primarias, secundarias, bachilleratos, los turnos y más algunas universidades, eh, públicas. Uh -huh. Faltan las privadas, que por cierto me reúno con ellos la próxima semana. Son 30 son más o menos 30 escuelas privadas. Y la idea es acercar los servicios del ayuntamiento a las escuelas. Es presentarnos con las escuelas. Si bien no es nuestra atribución como municipio, como municipio atender directamente las escuelas. Pero las escuelas tienen un rezago pues, muy importante. importante. Después de la pandemia sí sufrieron algún abandono. Este pues hay que hay que darle la cara. Y eso es creo que la, la clave y la, y la cara de este gobierno. Todos los gobiernos y eso tienen problemas, todos. <risa> sí. La gran diferencia es la presidenta nos ha, nos ha instruido a todos, dar la cara. Se nos ha puesto el ejemplo A ver, yo hay pensé, un problema Yo pensé que la imagen era regañar <risa> No, es que tiene mano dura No es que regañe, tiene mano ¿Sabes dura? Que Creo que el tema de, de, de la crítica Al carácter de Norma Y lo, y lo he dicho mucho Es un asunto de, de machismo Enquistado en nuestra sociedad Porque un hombre con carácter es, Lo aplauden Oye, qué carácter ¿Qué tiene cabrón, Qué oye, cabrón Oye, es, no, es un cabrón O sea, este regaña a todos Y, y les avienta celulares Pero una mujer con no, carácter por, no, les, les avienta celulares Uy, es muy bueno, ¿no? Y <risa> Ay, una mujer al difunto <risa> Y una mujer con carácter Que no avienta celulares Ah, no Este uf, es una regañona Que le pasa Este es Su vida Prepotente O sea, le, le ven el, el, la parte Negativa, negativa ¿no? Y creo que en San Martín, sobre todo, una mujer era necesario que hubiera un gobernante con carácter y si era mujer, con tres veces más carácter. Oye, ¿cuántos sí. presidentes municipales, pues inánimes, ¿no? no habían tenido ahí que eran ordenados por la no, misma de hecho, mafia de, de los De hecho, me gusta. De, de fíjate, los fíjate los en, la, en, en mi familia ah. materna, la mayoría son mujeres, ¿no? Y tengo tías y fui criado Matarcado. por mis tías y por mi abuelita. Este. Pues no manches, o sea, yo las escucho y es más, las veo pelearse entre ellas y yo no estoy así <risa> y yo, ay, pues A esperan. ver, ¿y por cuál apuestas? <risa> y, y, y es eso, ¿no? O sea, qué bueno que tengan carácter no y qué bueno que haya un ayuntamiento que se haya puesto las pilas y que haya puesto orden y era necesario Y esta como forma. dice, que se da frente a los problemas no se niegan se les da la sí, cara. sí, seguramente Norma ya lo, ya lo comentó pero se, se, más de, se han hecho más de 31 reglamentos <risa> sí Quizá de repente suenan Ah bueno, pero es que no había nada. No había un reglamento. Y, y luego los, los funcionarios públicos se excusaban, oye, hay que quitar a los ambulantes. No, es que no tengo reglamento. No, no puedo actuar. No, oye, hay que hacer esto. No, tengo reglamento, no puedo actuar. Mm -hmm. ¿Y saben cuál es la bronca? Y, y, y yo les recomiendo a los presidentes municipales, ahí va, hasta podemos poner una, una, una este, consultoría gratis. <risa> a los que 5. quieren 0. o a los que son presidentes municipales hagan reglamentos internos, que ningún funcionario no tenga su reglamento interno. ¿Por qué? Porque si no tienen reglamento interno y ustedes nombran presidentes municipales a alguien y ese alguien hace algo indebido, legal, ¿no? indebido, pues ¿qué creen? La culpa, y la responsabilidad es de ustedes. Entonces esa es la gran... A ver, es un tema de orden, uh -huh. pero ya si no nos gusta la orden, no nos llama la atención tener ordenado todo y, y, que, y que las cosas funcionen de acuerdo a, a, a reglas claras establecidas, quién hace determinada cosa, bueno, pues vamos a verlo entonces de la otra forma. Cuídense. Por el tema legal, ¿no? Cuídense o sea, por el tema legal. Nada, que solo real, pues por en su es. futuro, ¿no? Pues por su futuro, en oye, tal cosa, bueno, el reglamento interno decía que eso se encargaba el jefe de departamento de tal cosa. Y le toca a él y, y, le toca a él y responde, ¿no? Yo. Y él tiene delegada esa facultad y no me informó nada, ¿no? En algún momento, o este cuando me informó, pues yo lo denuncié en ese momento, porque esos temas de omisión También. Pues son los que, son los que pues, creo que luego los escándalos en donde el regidor fue, está, este... O es corresponsable en tal... Es corresponsable en tal cosa, pues porque de repente, creo que algún municipio, por ahí un regidor firmó un contrato de obras, algo así, sí, sí por qué no ¿Por bueno, qué, claro por qué cómo no ¿Por pues ¿por qué no, caras, creo. no o luego hay sí. municipios que son tan pequeños que el regidor precisamente asume estas funciones o estas facultades de directores y es completamente distinto Porque pero es digo, ilegal por ejemplo en Juan Galindo pues el regidor de obra es el que firma los contratos de obra ah, y eso es como que. ¿ha? Ahí está la de 8. En exclusiva. En exclusiva. Bueno, ese no era el tema. El tema es. El es Horacio. Es Horacio. San Martín de Yo te voy a preguntar estas crisis o alguna crisis eh, algún problema o, o cuáles de los de las crisis que ha pasado San Martín porque pues lo mismo decía Norma han, las han tenido, es de la que más has aprendido y has dicho Ay, aquí sí sudamos pero salió y salimos avante. pues fíjate que quizá al principio de la administración tuvimos algunos algunas crisis complicadas con la sociedad y eso nos fortaleció después para las demás para, para sortear lo demás los vacunó por ejemplo con el mercado y con el tema de zapates, el tema agua, esos dos asuntos este, más y, y nos fortaleció mucho para las, los demás temas que, que vivimos y que ahorita les puedo platicar. Por ejemplo, el tema mercado fue una mala comunicación, el tema Zapatex fue una mala comunicación. Fueron errores de comunicación y no solamente comunicación en medios de comunicación o en sino también un tema de, de, del uno a uno por uh -huh. o sea de, de, de platicar con los actores socializarlo. de socializarlo y, y, y que y que San Martín tiene una dinámica muy especial como cada ciudad tiene su, su dinámica muy específica y, y que el mercado Domingo Arenas, quizá más que en cualquier otra ciudad, el mercado Domingo Arenas es una caja de resonancia y es un, un, un una parte de la sociedad en la que siempre hay que estar muy atentos y cuidar mucho entonces, después de esas crisis, nos acercamos mucho, por ejemplo, al mercado. Ahí Jimmy hizo un, un, un, un buen trabajo con los, con los liderazgos. Siempre ahí fuimos muy de la mano, platicando con ellos. Después, eso nos dio la fortaleza, independientemente, además de luego arreglar todo el tema de juntas auxiliares Nuestro cabildo tenía un cabildo sólido. Nunca tuvimos los problemas de... No voy a mencionar a todos los presidentes que han tenido problemas con su cabildo. Este, que son, son varios. Que son varios de ahorita, de la noche pasada y de siempre así de Norma sí. y antes en San Andrés ¿no? ah, también, también, Irene, usted Irene. Tuvieron, ¿no? y en San Andrés antes no con, con... con... Karina con Karina, Karina. también, ¿no? que, que le revocaron los, los, ah, los sí, todo. Y, o sea si, si tú no, no tienes precavidos si no hay si no planteas si no llegas a hacer acuerdos pasa, un desmadre ahí entonces es, esas cosas son las que siempre se han procurado y y, y, nos hem, y nos ha fortalecido mucho y por ejemplo cuando nos tocó que, que aparte yo me acuerdo mucho y, y, y le digo a Norma no sé si te les contó porque les, un día me dice Norma este oye este porque fuimos moviendo y acotando los ambulantes no uh -huh. y la gente no no creía en San Martín que era estrategia uh -huh. no oye que el Covid pues mira Aprovechamos la circunstancia por supuesto En todos los municipios no la aprovecharon no uh -huh. o sea, este Creo que aquí en Puebla Creo que ah, aumentaron sí. ¿no? este, en, en época de COVID Nosotros aprovechamos el COVID Para, para hacerlo chiquitos uh -huh. Y de repente aprovechamos uh -huh. una última ola para, para prohibírselos Y luego intentaron regresar Y ya no quisieron regresar pero no, Porque también la gente se dio cuenta que vivir sin ambulantes Un tipo. día Norman nos dijo Oye ya no quiero ambulantes ¿Eh? Oye, sí, tiene 15 días oye Norma, pero Horacio, no quiero ambulantes, o sea, y, y me acuerdo perfecto, y hazle, como hazle como quieras, junta a quien tenga que juntar, haz la reunión que tengas que hacer, no quiero ambulantes. Mm -hmm. Entonces ya, este... Y a los, ver, y ya vieron la Norma, ¿eh? ya saben cómo es Norma, nos, imagínate. Nos, nos reunimos con, con el Secretario de la Pública, con el Secretario de Gobernación, con David Alvarado, que le manda un abrazo, este, que hoy día el bombero creo que es el, ah, el bombero número uno o San Martín en esta gobernación siempre sí, los bomberos los sí. tiene <risa> apaga <risa> él. O sea, los apaga él este, entonces está David Barado en, en el equipo y nos ayudó mucho la intervención también habrá que decirlo y que la pedimos de policía estatal las pláticas también <risa> con, con, con algunos este, comerciantes ambulantes Incluso con, ya no líderes, sino con la misma gente, sí con algunos liderazgos que dijeron, ahí mueren, no hay bronca. Teníamos el antecedente, por ejemplo, de las carpetas que, que se hicieron en contra de algunos líderes del ambulantaje entonces, y que ya estaban en la cárcel. Entonces también tenían... Había un antecedente de que tampoco se podían... Pasar ellos. suplevar no. ante la autoridad. Y se hizo un operativo, pues estuvo sitiado, yo, yo, yo le llamo... Intento recordarlo este, de forma histórica que fue en el mes de septiembre, fue el uh -huh. 2-3 de septiembre, porque recuerdo que el día de grito hubo, o hicimos operativo especial porque teníamos sitiada la 16 de septiembre, que era la calle principal, es la, es la calle más comercial de San Martín de Cualucan. Ahí a todos los vecinos de la 16 de septiembre les mandamos un saludo. Es, Salud, la, es, la, es, la, es la calle más comercial Hoy están muy felices sin ningún ambulante Por ahí está el mercado Domingo Arenas El mercado Domingo Arenas hace uh -huh. poco Develó una placa celebrando el, el nuevo ambulantaje Y agradeciendo la presenta Norma Layón Era una, un anhelo de, de los texmelucenses y del comercio establecido De años y años y años Y los texmelucenses porque el comercio informal No era texmeluca. El comercio informal Que quedó y que era texmelucán se regresó a su, a su... Más bien, empezó a rentar locales en el 6 Empezó a buscar cómo acomodarse. Y al final, acabó diciendo, pues sí me gasto un poco más, pero entre lo que le daba líder y entre lo que pasaba esto y entre lo que tal cosa... Yo tengo mi local. Ya tengo local, no tengo miedo de que alguien me quite y estoy bien. Entonces, en ese momento contamos con el apoyo del mercado de uh -huh. Contamos con el apoyo de las cámaras a las que nos fuimos acercando por esta crisis que quizá tuvimos en 2019, 2020... Que fue, fue una crisis compleja De, de muchos factores Recordemos que, ese, que, que en ese momento Sobre todo en 2019 Hemos tenido un tema de, de, de gobernabilidad En donde hemos tenido Todos los gobernadores este, En seis años seis gobernadores uh -huh. es, es una crisis De gobernabilidad En un municipio complicado Que nos dejaron con pinzas Sin policía, sin presupuesto Las sin arcas nada. vacías Y hoy tenemos un, un, un municipio con gobernabilidad es un municipio que, que estamos dándole cara al tema seguridad, que, que ve esa norma dándole cara al tema corrupción yo no he visto ningún otro yo he visto problemas de corrupción en todos los municipios en redes sociales vaya. Mm. y yo nunca he visto a un presidente municipal o presidente municipal dar la cara y decir voy a hacer una limpia en, en tránsito y a la semana siguiente, uh -huh. y ese día me dijo, Horacio, quiero todos los expedientes, <risa> complétamelos para que todo sea legal y, y, y órale, ¿no? y ahí vamos, ¿no? Este, con, con, con Norma es, es, es un estilo que, que se le ha aprendido mucho, se le, se le ha aprendido ese, ese, esa perseverancia, ese, ese las cosas así. Se dice y, y se hace, y, ahí y, está. Y se, y se piden, y, y vaya, y, oye Norma, cine si y hizo esto, para poder llegar a lo que me dijiste, órale, no oye, necesito apoyo del Estado, ayúdame con, con, con tus relaciones, órale, los ayudamos, entonces, por ejemplo, el sitio, del 16 de septiembre, estuvimos un mes, de policías estatales, policías municipales, este, gente de gobernación municipal, día y noche custodiando el 16 de septiembre, hasta que platicando con, con la prensa dije, ya no podemos tener a la policía municipal todo el tiempo ahí, ni a gobernación municipal todo el tiempo. Sí, hay ahí. otras necesidades ya, también ya, en el municipio. Ya necesitamos salir de ahí porque ya es mucho desgaste también, ¿no? ¿Qué hacemos? Oye, hay que remodelarla para poner cosas para que no se metan los anfibiotes. Claro. Pues va, pero no hay dinero ahorita ah, todavía, ¿no? Ah, ah, porque ya, pues estábamos en finales de septiembre. No, pues ya Ya el se progresó ya la está. obra, ya está ejecutándose las otras obras, ya no hay presupuesto para mover este de alguna forma eso. Bueno, en un municipio como San Martín, uh -huh, uh -huh. Que, que insisto, es otra realidad en el tema presupuestal. Entonces decidimos platicamos con Capufe, y Capufe nos prestó los muros de contención que quitan de las carreteras. Ah, ¿qué tal eso? Nos los prestó y los pusimos en, como en las orillas, en donde se pondrían los, los uh -huh. ambulantes, y los pusimos en Hidrita. O sea, entonces es imposible colocar ahí un puesto ambulante, no, no, no, no. entonces lo único que quedaba era esas muros de contención y la rueda vehicular, nada más dejamos como bahías para los comerciantes para cargar y descargar, que ellos mismos cuidaban y lo cuidaban muy bien, y ese fue el diseño o, la, o, la, o el trazado para hacer el año pasado y este año se inauguró la, la remodelación de la imagen urbana de la 16 de, de Septiembre. Súper bien pensado, ¿eh? O eso sea, fue como todo. ¿Y a un, quién se le ocurrió eso? Pues de repente vimos ahí unas cosas ahí de Capufe y le preguntamos al delegado que le mandamos un saludo también. ¿También pues, saludo. Las, pues, estamos, de, oigan, no le sobra. Este, por, <risa> ajá, oye, pues tienes ahí tirados unos de, este, este, de contención. ¿Nos puedes prestar? Sí. Entonces de repente fue bueno, sí, pero vayan a recogerlos. Y dije, una torre, ¿no? Entonces, hay una. Si ustedes pasan un día por la desviación Al arco norte, Ajá. De, de San Martín de cual, hay un común hoyo, Ajá. en medio que está lleno de muros de contención, ah sí, entonces pues, pasamos y dije, bueno. y dije, oye, pues, y si por... o sea, Aquí yo hay necesito, una mina de estos, yo necesito un obstáculo para que no se pongan ahí y de hecho el diseño de la, de la, vaya que, que agradecemos mucho a los arquitectos que además me aguantaron mi, mi este, <risa> los, la, el rediseño este, porque Pues complementar imagen urbana con la petición Era, necesito, a ver muchachos Necesito algo que estorbe A los ambulantes para que <ríe> no se pongan Sin que sea un volardo <ríe> Y si sí, pusimos ah, bueno este Había presupuesto Pero pusimos macetas ah, ya, ya, ya. Macetas con arbolitos Y luego dije, pero si se ponen en medio Entonces pusimos unas cadenas mm. Y un volardo Porque entonces En hicimos pasos por protección civil uh -huh, uh -huh. y para cruzar, o sea, porque si no íbamos a encerrar la calle, en la sí, claro. a la, la gente en la calle ¿Cómo sale la gente. entonces dejábamos como espacios, pero las cadenas... Entonces, ¿qué pasa? Si alguien rompe o daña eso, tenemos cámaras en toda esa calle, si alguien entonces yo tengo una excusa legal para poder proceder en contra de esas personas penalmente, Independientemente de que de acuerdo al reglamento de comercio en vía pública que ya tenemos en San Martín, que no había, que no existía, tenemos un, un tema, pues este, pues ya hay una, una un tema además de administrativo, de oye te pones y te puedo decomisar lo que estás vendiendo. Tengo un asunto que también es de índole penal, que es daño en penal, la ajena. Y que puedo denunciar a la persona que lo haga, ¿no? Ese, ese es, digamos, el... Qué maquiavelico. Entonces, pues, pues, hay, que <risa> bueno, bien. hay que ser creativos, ¿no? También si hay poco presupuesto hay ser, y... Dices, y así no, no, no. intentamos evitar y le decimos a la gente de oye, pero si llega otro presidente, pues, pues bueno, les dejamos un reglamento, porque sí, por ejemplo, en la campaña anterior había un presidente, un... Un candidato al presidente municipal bueno, si que le mando un saludo, que, que, que, que le, creo que quiere volver a, a, a, a postularse. De, de hecho, él se anda en campaña. El, ¿le mandamos saludos, sí de, no? hecho, de hecho, él sí anda en campaña y, y prometió a los ambulantes el regreso. Ah, él es muy ciudadano, ese muchacho. Entonces, pues que es un tema de votos. ¿no? O sea, es un tema es de... Es un tema de... Es un tema de... Es muy naranja. Pero, pues, no es el otro, creo. Ah. Pero bueno. ¿Cómo eres, sí. no, eres árabe? No, es la pregunta Es, es la que pregunta a ella no le gusta pregunta. la de árabe eso... <risa> eso, eso, <risa> eso eso es es Lo que no sabes es que es la siguiente pregunta Es un cuestionario que te conduce ya Es como la del árabe <risa> ¿Por qué le preguntas que sí es árabe? Pues es que me surgió la duda y sabes que no me quedo con las dudas. Lo debo de preguntar todo. No, de preferencia no. no, no de aquí no nos quedamos con las dudas. Pero oye, y a, a partir de, digamos, de, de toda esta experiencia, eh, ¿qué viene para, sí. para Horacio? Ajá. Pues mira, se ahorita, puede decir o no se puede decir. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Ahorita pues estamos trabajando. Mucho. Estamos trabajando. Mira, fíjate que lo, que lo que he hecho nada más es. Nos han pedido mucho y es en serio. La ciudadanía en San Martín se quejaba mucho Ajá. Y queja que Tiene razón Es que no comunican lo que hacen no, no conocemos a los funcionarios No conocemos a los funcionarios, no, pero además es Oye, es que estamos haciendo esto, esto, esto esto Ah, no sabía Avísenme Oye, es que hicimos de tantos reglamentos Y seguimos reformando Y estamos trabajando en tales reglamentos Y reformamos tal esto Y estamos haciendo... La actualización del programa de desarrollo urbano, o sea, la carta urbana, Ajá. la estamos actualizando. Estamos por, por este, tener un, un atlas de riesgo también de ah. este año. O sea, estamos, insisto, Ay, ¿por qué no lo comunican? Entonces, va, órale, sí. vamos a comunicar. Entonces, vamos a dar entrevistas y vamos a, a, a tomar los fotitos trabajando para que la gente sepa y opine. ¿Qué estamos haciendo? Ay, este... Ya, ya está en campaña. No ¿Eh? Es que yo no leo. O no, o no, o empiezan a criticar, es que ya está en campaña. Entonces, entonces bueno, pues es, es la de cada línea. Yo, digamos, lo que estamos haciendo es pues, siguiendo trabajando como, como, como lo hemos hecho. Si me preguntan, oye, ¿y tú quieres algo en 2024? Pues, por supuesto, soy me dedico a esto. Uh -huh. Este esto, soy soy apasionado de esto y por supuesto que quiero seguir esto. Y además es una gran garantía para el ciudadano que un funcionario público quiera seguir participando en política. Para que haga bien su chamba ¿Por qué? Porque lo estaban evaluando constantemente. Uh -huh. Exacto. Y al menos un servidor, nosotros, pero pues, estás buscando hacer cosas que beneficien a la gente. Uh -huh. que, que, que, este, que, te, que puedas llegar con alguien y puedas decir, mira. Hice esto, ¿no? O sea, oye, solucioné esto Oye, oye en sindicatura que ha he hecho Oye, pues estoy resolviendo un tema histórico Que es el tema de los predios de, de San Lucas eh, Atotenko, Atotenko. Que es, que es el, el, el Donde está el tianguis más grande en Latinoamérica Saludos al gobernador Que, que dice que, que es el de Tepaque Pero no, no, no sé, 200 gobernador Es la única vez que te voy a Traen, traen, eh, traen, la, traen ahí La vamos a contradecir Es que, es que era, era el más grande o es el más grande si cuentas a Calot, Y cuentas pero, ¿no? como Tianguis El de Texmelucan Es el más grande de Latinoamérica Es el más importante de la región Este, En, en temporada alta en, en diciembre Se llegan a colocar más de 30.000 mil puestos Ah, la, eh, la madre este, Entonces este, es un flujo de personas Yo calculo en diciembre Las personas que Poca gente de San Martín Es un, es un punto en donde van Hacen negocio uh -huh. Y se y van, se van. Las dos partes Tanto vendedores como compradores Saludos a todos los amigos de y, adiós, los, adiós. y es complicado pues Tener un control y ordenado Porque y esa, esa situación De nada. gente por ejemplo Este fin de semana vino gente Que no va a venir hasta en dos o tres plazas ¿Por qué? Porque yo voy a poner un, un, un ejemplo que, que siempre le digo a mis amigos de pueblo a mis amigos de México. Oye, tianguis San Martín, ¿cómo es? Porque se imaginan, quizá un tianguis, muchos han ido. Y muchos, por ejemplo, amigos textileros, venden allá. Van allá. No, no, no venden y venden bien. Este, y, o, o tienen clientes y demás, ¿no? Pero a los que dicen, ¿cómo es? Dije. O sea, no es como hagan, Angelópolis. Hagan de cuenta. <risa> pero vamos a poner un ejemplo fresco. Ajá. Es como el Cosco de los tianguis. Ah, mira. O sea, hay gente, o sea, gente en Mercado Monstruo. En Chiapas, en. mercado monstruo. Sí, porque son de estos platos. Nos encantan las analogías de los Simpsons. <risa> ah, Por eso, o menos porque tan elegante. <risa> Pero bueno, es el Mercado Monstruo. <risa> es el Mercado Monstruo, entonces. A ver, por ejemplo, la temporada de diciembre Empieza en noviembre Como en Costco Cuando llegas a Costco y ves los arbolitos de navidad En, en noviembre Sí, claro, por eso es analogía la, la, y, y El 14 de febrero empieza en enero Sí, en, en Costco siempre empieza antes todo entonces, Las a, hojandras que, te las dan por ahí de julio Entonces, lo que van a vender En otros tiempos más chiquitos, lo compran antes en San Martín. Ah, San Martín ah, es proveedor, proveedor claro. de, de esos tianguis, de esas plazas ¿Sí? pequeñas. ¿Es que más no es que tianguis es como central de Boston. una Bueno, sí. Sí, sí tiene no, su o sea, parte de de basto. En teoría. Porque genea, o sea, lo, lo, lo que es más pesado es la parte de maquila, de ropa, de... de me estás diciendo que entonces he vivido engañado y la plaza del vestido de Tulancingo se surta en San Martín. Seguramente, sí. Seguramente amor. Y Yo que iba se cada jueves a ah, la plaza sí, de, de, de Tulancingo. Que sí, venga sí. Norma Bayón la, la cachete. Como siempre. No, mira, a dos estuvo, de, pero de cachetera yo la la vez pasada que vino, Dios sí. mío. Pero mire, por eso hoy la, la entrevista este, fue un poquito este, más segura. Ay, es que Norma impone, la neta es que impone. ¿Cómo es de jefa? Es, es este Pues es muy buena jefa hacer, ¿no? no voy a hablar mal de ella No podemos No, a ver, ¿sabes qué? Es una, es una jefa, es una líder Nata Que, que, que sí, y que, y que saca lo mejor de, estos, de su equipo O sea, si a mí no nos dice O no me dice, oye Horacio No, no quiero ambulantes A mí quizá nunca se me ha Yo hubiera dicho, pues ya estoy en la zona confort Ya lo redujo lo redujimos de, de, de, de, de 2000 a 300 estrangulantes, Eso ya era un triunfo. Yo, o sea, ya estábamos presumiéndolo por todos lados. No entonces no, no de creamos. repente nos dijo, pues, yo no quiero ninguno en la ni torre, ¿no?" Y ¿qué haces, ¿no? Entonces, pues, ¿todas es como gallinitas sí. <risa> oh, no no <risa> no no, y dices, "Ah, hermano, Y corre." No, no tiene, va volando. No el Jimmy. <risa> Pequeño, el <nombre risa> <de la vaca. risa> Como peditos de fuga ¡Ah! <risa> Bueno, pues así verba? debe ser <risa> Así debe ser Y miren, si sí, sí pudo con, con Norma, con una jefasa De ese tamaño ¿Qué no va a poder ¿Puede hacer? con ¿Qué? San Martín? ¿Qué, ¿Qué no va a poder hacer? En Vean nada más el futuro promisorio No, ¿No vamos a decir más. <risa> la de ya está bien mojada otra <risa> no Jaime todo Duero Yo nada más estoy pensando que, que sí, o sea, la neta es que La mejor carta de presentación de un funcionario público Es que funcione y que haya pasado por yeah. Del trabajo. Eso. Es trabajo diario. Tenemos un montón de proyectos. Tal tema de municipalización que aquí en Puebla es algo como un pan de todos los días. Uh -huh. En San Martín Texmelucan estamos en el proceso de municipalización de la primera unidad habitacional. Ah. No se sé, habían. Hay un rezago en el orden, en el desarrollo urbano de San Martín. Las unidades habitacionales no cuentan ni con terminación de obra. O sea, están en un, hay un rezago en un. Y, y, y, ya ni y decir bueno, agua otros servicios agua o... llegamos a, a, a también a Zapatex antes el, y, y todo y sobre todo tus servicios como el agua se mide en pues, la eficiencia no si tú compras tanto cuánto vendes y cuánto de eso ingresa claro en San Martín por ejemplo tenemos un tema de pues yo digo que guachihago no de, de, de, como ¿no? de guachicol pero de agua guachicol de agua ¿no? <risa> o sea, hacen tomas <risa> no sé de... tomás tomás de... que te a tomas que destinas agua y así entonces, ¿no? ejemplo, y además ordeñan ordeñan y, y, y, y antes había gente y había líderes que debían más de 400 mil pesos de, de agua y no pagaban y no pasaba nada cómodos ahí entonces llegamos y pues empezamos a cobrar el agua y empezaron a pasar Por eso cosas. se pusieron locos. Y entonces hubo resistencia, pero mira, todos se acostumbran al orden. Y es normal, cuando llegó, y, y, y cuando llega Norma a poner orden, cuando llega Norma a poner orden en un lugar, pues siempre la resistencia es, es, es un niño quizá que, que ha estado acostumbrado a hacer siempre lo que... Lo que quiso. Lo que quiere, y llegan aparte, una mujer con este machismo enquistado, que luego dice anda, anda diciendo por ahí un, un, un cuate que... que a que le mandamos mande, saludos. A que le mandamos saludos. Que, que necesita de un hombre para poder gobernar. Que... ¿no? Este, y, y, y luego toma a la ligera ese, ese comentario. Cuando. Si, si, si tomas a la ligera ese comentario, pues estás. O sea, estás. Parece que, que, que no importa. Parece que. Micromachismo. Es un micromachismo que, que está. Que, que, que trae detrás y trae de fondo uh -huh. todo un tema este, que la gente cultural. normaliza cultural y que creo que hay que erradicar y estoy, entonces cuando llega uh -huh. llega normal pone orden pues toca resistencia claro que, que hay molestia hay hay hay berrinche, hay si pues llegan y le cobran al líder 400 mil pesos a un líder pero, pero así como ese líder este, por, por confidencialidad y demás porque ya pagaron y está, <risa> no hay cinco o seis líderes que debían 400, 600 mil pesos 300 mil pesos de agua. Y eso finalmente, pues, es... Y se y tenían negocios, o sea, no, no, no, es como que en su negocio, o sea, este, pues, era, era bien complicado o es bien complicado, pero pues, bueno, ahí vamos. Ahí van, ahí van va muy bien, la verdad van muy bien, yo creo. Van muy bien y, este... Tuve mucho futuro por allá. Yo, futuro, mucho futuro. Futuro dijeran. No Oye, ¿y dónde te encuentran en redes sociales? Les digo, para que estén pendientes eh, por si compartes algo de lo que están trabajando San Martín, todo este tema Creo de las. que las, las señoras se echen su taco de ojo. Está casado, Jonah. Ah, ¿Y eso qué? Pues o sea que. ¿A poco no? Pues, oye, se vale de todos Y cuando uno quiere ganarse amigos y amigas Se ah, vale claro. el pellizco y el ah, manoseo para que, para que vaya la señora al mitin y ahí se ponga brava o sea, ¿la pues la vez, yo, vi ahí, yo vi ahí una foto con Antonio de la Vega Y sí vi ahí un manoseo sí sí sí, sí, sí, sí Bueno, pero ¿dónde te puede encontrar en las, redes, en las redes sociales? Esa señora in, eh, inquieta ¿En quién? De manos inquietas. Y también el yo me inquieto, ¿dónde te siguen? En esta, creo que estoy en todas las redes sociales Estoy en ¿Cómo? Facebook, Horacio Cano Ah, ok En Twitter como J. Horacio Cano Y en Creo que en Instagram también como J. Horacio Cano Ok En, este, en TikTok, también tengo TikTok ¿Ya tienes TikTok? Tengo TikTok, ahí no, tengo los TikToks este, Ahora este, salen este, bailando este, no, ¿sabes qué? Este coreografía. Creo, creo que soy de humor involuntario, entonces. Ah, sí ya lo vimos. Soy de humor involuntario. Entonces, de repente, creo que tengo como un archivo ahí bastante todavía que puedo usar para, para, para bloopers. Para bloopers, o sea, le este, van a salir artos de acá. Yo veo, por ejemplo, Arturo Sandíver, que vaya, vaya, ya es el primer actor de TikTok. Ah. ¿no? O sea, porque él sí le, le dedica a tiempo a TikTok sí, y, nada, bueno, y sí. grábenme, y entonces escucha los Swift. Y saludos a, a, a Gerardo Pérez. Ah. Y, bueno, a también al ministro, este, sin si obligación de honor. ¿no? Pero también a Gerardo Pérez, que es director jurídico. Un día entra a la oficina y dijo: ¿Qué estás escuchando? Yo, TeloSwift. Swift. Antes de que, el, de que el ministro de datos entonces ya cuando pasó todo eso me dijo por qué no por no te ocurrió poner eso y dije porque los viernes sobre todo uh -huh. a ver tengo una hija de seis años escúchate lo soy, yo soy yo. Claro, te la vas voy, a... yo, entonces ¿sí? generalmente no. luego yo la oficina que escuchar Taylor ya, pongo este. Y mientras tú trabajando, recibido gente, líderes del Tianguis, y te lo en de fondo. Y les ponen. La presidenta. Bueno, presidenta. También. También baila Taylor Swift. Pero pues, mire qué bueno, qué bueno, y a la moda. No, no sé, a la moda, el TikTok. TikTok también creo que estoy como foto de la ¿no? Ok. La foto de la gente, de de, de, de, jesús De jesús, jesús, jesús, jesús. Se se el... hindi de... <laughs> <laughs> <laughs> <tose> <tose> <tose> <ríe> Mira, esto lo va a agarrar, lo va a agarrar para TikTok, ah, no, fíjame, lo vamos a poner para TikTok también. Te juro yo que es una <ríe> cosa <ríe> Pero bueno, ya dos Un montón, gracias. muchas gracias. A Horacio, a todos. A, a Jesús Horacio Horacio <ríe> que no sabíamos que era <ríe> que <ríe> el hindícola de estar. Esa va a ser tu campaña. Oye mamá, ¿por qué nos pusiste a todos? mis de mí, nombres de, telenovel, de telenovelescos A ver, es Jesús Horacio y luego dije, dices, bueno, mira, pasa Jesús Horacio, ven acá. Mi se da igual dices, bueno, ya, ¿no? Ajá. Segundo, César Abraham. <risa> El... Saludos a mi hermano. que aterro de tu nombre, güey. Y luego el tercero, Alan Fernando. Ah, a la... Imagínate, tu mamá no, a la... Jesús Horacio. Alan Fernando. Y saludos a, a, la... a, saludo saludo a mi hermano, que, que seguramente me va a regañar, porque a mi mamá está convencida el día de hoy que, que o sea, está convencida de los nombres. Es que no, son nombres muy bonitos, hijos. Güey. Yo, bueno, está bien, va, igual. Y, uno y ya, ¿no? ándale. Qué este, más? Pero... La neta sí es bien chido más no tener un nombre. ¿eh? Te quitas de un chorro de broncas. Pero bueno. <risa> saludos, saludos a toda a la familia. La familia. <risa> saludos, gracias. A gracias. A César Alan, a, a, Abraham. ¿A Abraham, era César. César César Abraham, Abraham era qué? César, César, César Abraham. César Abraham y a Dios. Cesar Alan. No, no, no, porque no, tu no. mamá se ha de confundir. A ver, tú, tú, César, César Alan, César Horacio, César, como te llames, cabrón. Ha de decir todos los nombres. No, lo que, además, es un tema también de, de poder tener nombre de regaño, ¿no? Ah, claro. Jesús Horacio era Jesús. regaño. Sí, Ya, ya sabías claro. que... Ya ya salió, cuando no era el nombre completo, ya, ya fue, ¿no? Así de sí. bueno. Ya saben, mamás, un buen tip. Pongan dos nombres. nombres para regaño. Para, para regaño. <risa> <risa> bueno, gracias, y gracias, Abracio. Vamos a estar pendientes mucho, muy pendientes del trabajo de San Martín. Tenemos pendiente una visita. Sí. Bueno, Pero no sé ¿quién, ¿quién fue? Martes, ¿Qué? Vamos martes ciudadano. Ya, Vamos martes ciudadano la semana. Semana. Vamos martes ciudadano la próxima semana y... martes tenemos una comida con otra persona. Me ciudadano Vamos al al miércoles de amarada. El tiempo desde San Martín, <risa> Martín ¿no? yo creo que querías decirle. ¿no? <risa> <risa> Vámonos, bueno, María. Ya bueno, que ya vamos a cortar esto. Gracias. Fíjense <risa> pendientes por más información <risa> De Periódico Central, de Página Negra, de Revista Se acuerden que estamos en todos lados. También ya estamos en Hidalgo, Central en Hidalgo. Claro. Y espérense porque van a venir más sorpresas. Más sorpresas. Pronto <risa> estaremos en San Martín. Con Horacio. El miércoles. <risa> Con gente corazón. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.